Entonces, tenemos una serie de fórmulas o un par de fórmulas que nos permiten encontrar cuál es M y nos permiten encontrar quién es B. Esto a través de información que nos dan. Por ejemplo, si tenemos un eje de coordenadas y nos dan un par de puntos, cualesquiera una función lineal se puede construir con solo conocer un par de puntos, pues es una línea recta y sabemos entonces que existe una línea recta que pasa por aquí. Entonces, la idea es. Tenemos esta información, estos dos puntos que entonces sería una coordenada en X, llamémosle X1, y tenemos una coordenada en Y, que le vamos a llamar Y1. También ese otro punto tiene una coordenada en X, vamos a llamarle X2, son diferentes, y una coordenada en Y, vamos a llamarle Y2. Esa función, entonces esa pendiente M, para encontrarla dado ese par de puntos, tiene una fórmula que es así. Y2, el valor del Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bueno, en realidad eso es significa la diferencia del valor de los Y entre la diferencia del valor de los X. La diferencia de la resta entre y2 menos y1 y x2 menos x1, y esto nos permite encontrar el valor de la pendiente m. ¿Cómo encontramos entonces ahora el valor, de la, del, valor del punto de intersección b? Sabemos que la función mx más b, ¿no? o sea, este valor en realidad es el valor y, o sea, es y igual entonces mx más b. Para encontrar el valor de b. Lo único que hago es despejar, tomo estos y después los envío al lado izquierdo de la ecuación, entonces se va a formar así: y es igual, perdón, y menos mx, pasa a restar mx, es igual entonces a b. Y tenemos una fórmula que es y igual mx más b. Esto es para ver, encontrar, para encontrar el punto de intersección con el eje y. Ese es el eje y y ese es el eje x. Si, por ejemplo, entonces tenemos un punto o un par de puntos de la forma 2,1 y un punto de la forma 1,3, eh, vamos a ver, ubiquemos esos puntos en el plano cartesiano. Entonces decimos, eh, por ejemplo, aquí está 1, 2, 1, 2, 3, 4, etc. En los puntos ubicados, sería el punto 2,1 estaría ubicado, a ver, 1 y 2, ¿verdad? 2, 1 aproximadamente aquí, esa es la coordenada 1, 2, 3 de y ese es el punto 2,1, ahora el punto 1,3 estaría ubicado, bueno, en 1 hasta llegar a 3, ese es el punto 1,3, entonces lo que andamos buscando es una línea, el criterio de una línea que pasa por acá, exactamente esta entonces cómo hacemos para encontrar ese criterio. Recuerden que el criterio es de la forma f de x igual a m x más b. Entonces, dados esos dos puntos, vamos a encontrar quién es m y vamos a encontrar quién es b. Tenemos que la fórmula m es igual a la diferencia de y entre la diferencia de x, que es en realidad y2 menos y1, entre x2 entre x2 menos x1 pero quién es x2 y quién es x1 bueno lo vamos a nombrar este llamémoslo x1, este lo vamos a llamar y1 este es x2 y este es y2 entonces decimos así m es igual a y2 sería 3 sería 3 menos y1 que es 1 entre y2 que es 1 menos x2 que es 2 entonces esto me da 2 entre menos 1 que es igual entonces a decir menos 2 entonces ya tenemos el valor de m que es la pendiente vamos a encontrar el valor de la b y anteriormente vimos que el b es igual a y menos m por x ya tenemos, sabemos quién es m bueno también sabemos quién es y y quién es x lo que pasa es que tenemos dos puntos, recordemos los puntos, tenemos el punto 2,1 y el 1,3 tenemos el 2,1 y el punto 1,3 tenemos que pensar en uno de los dos, no podemos sumar los dos a ver, tenemos que este es x y esto es y, o sea, x1, y1, etc. No sé, y este es x2 y este es y2. Pensemos en uno nada más, o sea, tomemos uno de los dos. Yo voy a tomar este, ese punto para sustituirlo en este y, en este x, y ya sabemos que m es menos 2, por tanto, entonces decimos b es igual a y1 menos el M, que es, sabemos que es menos 2, por el X, que en este caso es 2 entonces B es igual a 1, menos y menos da más y 2 por 2 da 4 entonces 1 más 4 es igual a 5 tenemos entonces que el valor de B es 5 y tenemos que el valor de la pendiente es menos 2 por lo tanto el criterio de la función F de X de la forma MX más B es igual a m que es menos 2x más 5 que es el valor del de punto de intersección y si queremos verlo de una forma gráfica entonces sabemos que el punto de intersección con y es 5 Quiere decir entonces que es, este es el punto por donde pasa esta función Y es además sabemos que es decreciente ¿Por qué sabemos que es decreciente? Porque observen el valor de la m, o sea la pendiente es negativa Por lo tanto tiene que ir decreciendo El gráfico de la función queda de la siguiente manera